Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Gabriel Jiménez y soy el director del colab Y estoy muy contento de estar de nuevo aquí en la Universidad Francisco Marroquín, de regreso al segundo semestre. Eh, y la idea de hoy es contarles eh, las experiencias de aprendizaje. Para empezar les voy a contar la meta y la logística de la sesión de hoy. Les voy a presentar el, el equipo de hoy. Hoy estamos... Um, el equipo del Colab, Robert, Isa, eh, Sofía, también nos acompañan aquí en, desde la universidad los distintos equipos de facilitadores, estamos muy contentos con, el, con los profesores que, que se postularon a estas experiencias de aprendizaje y que estarán impartiendo estas durante este semestre. Y también quisiera agradecer desde ya al equipo de New Media y del z que siempre nos apoyan en estas actividades para que salgan con éxito. Bueno, ahorita estamos en el, este año es el 50 aniversario de la universidad y pues es también el año, digamos, de fundacional del Colab. Y para contarles de ¿Cómo nace este, y los objetivos y por qué nació en la universidad? Tenemos a Robert Quevedo, que es el vicerector de la universidad, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, Robert. Muchas gracias por estar aquí. Eh, seguramente algunos de ustedes están preguntando, ¿qué es esto del Collab? ¿Qué tiene que ver con mi carrera? ¿Por qué lo tengo que tomar? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde salió esto? Pues, les voy a contar un poquito de dónde nace la idea del Collab y el proyecto Libertad en Acción. Hace algunos años hicimos unas encuestas con eh, diferentes asociaciones de estudiantes de la, de la universidad eh, y, y salieron unas cosas muy interesantes. Algunas de ellas eran, eh, ¿por qué no eh, tenemos más colaboración con otras facultades? ¿Por qué estamos de alguna manera aislados de las otras facultades? Otra de las cosas que salieron fueron, ¿por qué no trabajamos proyectos reales? ¿Por qué no podemos trabajar proyectos que de alguna manera tengan un impacto? un impacto social que de alguna manera pueda mejorar la situación de Guatemala. Entonces, con estas inquietudes en mente y habiendo nacido de, de estas solicitudes o estas inquietudes de parte de los estudiantes, eh, también tratamos de cuestionar la forma en que se estaban llevando tradicionalmente los cursos. No debemos dejar a un lado que es de suma importancia poder poner en práctica la teoría y esa es una de las maneras más importantes en las cuales nosotros aprendemos y en la cual nosotros arraigamos el conocimiento. Pues gracias a esto, a través de una experiencia de co-creación, la universidad incluyó en, este, en esta iniciativa a decanos y directores, académicos de diferentes partes del mundo, eh, a emprendedores, a ser parte de una experiencia en la cual tratábamos de responder estas preguntas y encontrar algún tipo de solución. Pues aquí es donde nace la idea del collab y la idea del proyecto Libertad en Acción. Eh, nos trajimos eh, de Stanford a Jorge Gabriel Jiménez, quien había tenido una experiencia muy similar en el D-School de Stanford, que fue una de las... Eh, de las unidades que utilizamos como inspiración para este proyecto, en la cual estudiantes de diferentes unidades académicas entran a trabajar proyectos reales, a resolver problemas reales que tienen un impacto social, trabajando de la mano con estudiantes y profesionales que vienen de backgrounds diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en algunos momentos vamos a encontrar cierta frustración. ¿Por qué? Porque pensamos de una forma diferente. Resolvemos los problemas de una forma diferente. Tenemos diferentes perspectivas, pero tenemos que darnos cuenta que en esas diferencias existe algo muy poderoso. Estamos convencidos que realmente la innovación viene de personas y equipos multidisciplinarios. Steve Jobs realmente fue tan exitoso porque logró ver conexiones entre diferentes áreas que en muchos casos jamás hubiéramos pensado que tenían una relación una con otra. Pues, eh, más que seguirles contando, me gustaría que veamos un video eh, para que podamos escuchar de la boca de algunos de sus compañeros eh, sobre su experiencia como parte del COLLAB y el proyecto Libertad en Acción. Porque un pitch? La idea es que conozcan las distintas experiencias de aprendizaje eh, y que ustedes, los estudiantes, tengan cierta libertad para escoger entre una versus eh, otra experiencia de aprendizaje. La idea es que los profesores les vendan hoy eh, su clase, que ustedes conozcan más los programas y que ustedes tengan libertad de decidir entre una versus otra. Y bueno, esto es Libertad en Acción. Eh, para, para seguir con, con el evento de hoy, vamos a presentarles los, los distintos pitches. Hola a todos, les vamos a compartir cu cuál va a ser el proceso de hoy. Eh, básicamente, cada equipo de facilitadores va a hacer un pitch sobre la experiencia de aprendizaje que van a ofrecer este semestre. Vamos a empezar con Making Streets Safer for Everyone con Jimena Vargas y Catarina Hall. Vamos, después se, sigue disrupción en el sistema financiero guatemalteco con Helmut Chávez y Miel Parada. Luego Recycling Disruptive Innovation con Paula Constantino y William Cabané Y por último Global Food Systems Design con Robin Metcalf y Stephanie Bolaños. Algo importante a mencionar es que las primeras tres experiencias de aprendizaje serán los días martes de 2 a 3 y 20. Y la última experiencia de aprendizaje, que es la de Global Food Systems Design, será los días martes y jueves de 2 a 3 pm. Y tiene cupo limitado. Vamos a compartirles también un enlace de Mural. En un instante se los voy a compartir en donde pueden hacer preguntas, anotar ideas, comentarios y un wild card. Yo voy a estar facilitando la, las, las preguntas para que todos eh, tengan ese espacio con los facilitadores. Eh, cómo va a funcionar es que cada equipo de facilitadores va a tener tres minutos para presentar su experiencia de aprendizaje y después tendrán dos minutos en el escenario, aquí donde estoy yo, para poder eh, recibir preguntas y comentarios de ustedes. Posterior a eso, les vamos a ir explicando cómo funcionará la dinámica. Entonces, para empezar, eh, vamos a empezar con Jimena Vargas y Catarina Hall, que se van a unir al escenario en unos minutos. ¿Cuántos de ustedes han estado en una calle así, oscura, solita? ¿Cómo se sienten? ¿Les da miedo? ¿Quisieran estar caminando ahí? ¿Cómo se sienten ahora en una calle así? Llena de vida, con gente caminando, con música. ¿Dónde preferirían vivir? ¿Dónde se sienten más seguros? Nosotros queremos que ustedes sepan que hay muchas cosas que podemos hacer que pueden reducir el crimen el aspecto de las calles, la iluminación, la visibilidad, la cantidad de personas que hay. Todo esto afecta. Nosotros vamos a ver teorías como las de Jane Jacobs y Crime Prevention through Environmental Design para poder diseñar calles en las que todos vamos a sentirnos cómodos y todos nos vamos a sentir muy seguros. ¿Y por qué queremos calles más seguras? Porque las calles más seguras nos llevan a un beneficio económico, un beneficio social y, en final, nos hacen que tengamos mejores ciudades. ¿De qué se trata nuestra experiencia para ti? Tú vas a tener el rol en el que puedes tomar acción en la seguridad de tu ciudad. Puedes también no solo dejarle esto a los demás o a las autoridades. Con cambios prácticos puedes mejorar el estilo de vida tuyo, de tus vecinos, de los ciudadanos y del país. Tú vas a tener la oportunidad de escoger un vecindario en Guatemala, hacer un prototipo y hacerlo real en una de las calles aquí en Guate. ¿Has pensado de que tu área de acción puedes impactar radicalmente en la economía y progreso de Guate por medio de tener calles más seguras? Este es un espacio donde vas a poder diseñar, prototipar e innovar en nuevas soluciones y propuestas para solucionar los problemas y detectar oportunidades sobre cómo la seguridad en las calles hace a un país aún más progresista e internacionalmente más atractivo y por ende más atractivo de inversión vas a generar valor impactando a nivel de las personas y en tu país pero cómo vamos a lograr esto lo vamos a lograr a través de cinco fases la primera fase es la exploración de antecedentes la segunda fase es la ideación solución y propuesta la tercera fase es la usuarios y prototipos, la cuarta fase es valor, viabilidad e innovación y la quinta fase es la comunicación de la solución. De mano de expertos en urbanismo y en diseño de las empresariales vas a poder tener la oportunidad de hacer la diferencia en un tema vital, que es la seguridad. Les te presento a Cata y a Jimena y nosotros vamos a estar facilitando esta experiencia. Los invitamos a que se unan a esta experiencia, Making Streets Safer for Everyone. Gracias. Muchísimas gracias, Cata y Jimé. Ahora vamos a abrir un espacio para que los estudiantes puedan hacer preguntas, comentarios, eh, Sientan libres de hacerlo en Zoom sí, o también en Mural. Hola, eh, no sé si me escuchan. Yo tengo una Sí, duda, ¿cómo duda. estás? Bien, ¿Cómo te claro. llamas? Yo me llamo Fernando Echeverría. Hola, Fernando. Eh, yo tengo una duda más que todo sobre la implementación de todo el plan. O sea, entiendo que tengo que agarrar, digamos, como un área de guate, digamos, escojo zona 10 o zona 15 y hago un plan, veo problemas, qué se puede mejorar, qué me gustaría a mí poner y demás, pero a la hora de implementarlo, ¿cómo sería toda la dinámica de esta parte del, del proyecto? Sí, mira, nosotros vamos a tener un, vamos a... A hablar con ciertas municipalidades o conjuntos de, de condominios o vecindarios que, que quieran tener esta oportunidad, ¿no? Entonces van a desarrollar el prototipo, un diseño, con todo lo que vamos a trabajar en el curso, que son herramientas súper prácticas, y la idea es que el mejor de ustedes va a tener la oportunidad de poderlo implementar y hacerlo realidad. Pero, por ejemplo, parte de, de la experiencia de ustedes también va a ser ver quiénes son los actores que son importantes en esto. Entonces van a tener que buscar, por ejemplo, a las asociaciones de vecinos, o a las, municip la, la, las alcaldías auxiliares, entonces ustedes pueden ver dónde, dónde y cómo también pueden implementar sus proyectos. Gracias, Jimena y Catarina. Tenemos otra pregunta en Mural, que dice ¿Cómo se financiará el proyecto ganador? pues Dentro del de proyecto ganador, lo que vamos a hacer es tener una alianza con las personas que vamos a tener. ¿Ustedes van a proponer? esto que, el, que ya implementaron durante todo el proyecto y que ya trabajaron y una vez sea aceptado por el vecindario o la municipalidad o el sitio donde va a ser ejecutado eh, se habla con, con las personas que van a recibir el, el, el servicio porque sería que ustedes están proponiendo para ya la materialización y ahí es donde se ve la parte de, de cómo se hace el financiamiento de la propuesta Gracias, y la última pregunta eh, preguntan, entiendo que el curso cuenta con Dos fases, una teórica y una práctica, ¿es correcto? Sí, aunque siempre todo es súper práctico. Sí, van a tener una parte donde va a ser teórica, pero es teórica inmediatamente de práctica. O sea, queremos que el curso va a ser súper práctico. Todo lo que están eh, teniendo información como conceptos de una vez van a ir a implementarlo, van a ir a buscar a hacer, es súper accionable es más estilo taller, lo que vamos a estar haciendo para que ustedes sientan que están avanzando en su proyecto y nosotros podamos dar retroalimentación y conectarlos con las personas que pueden implementar y que pueden hacer para que su proyecto pues, sea cada vez más, más sólido y que pueda llegar a ser una propuesta interesante para las personas donde se va a ejecutar. Queremos que sea más hands on, entonces por ejemplo cuando estemos aprendiendo algo teórico que tal vez es necesario para que ustedes puedan prototipar, lo vamos a llevar mano a mano con una actividad. Entonces, por ejemplo, les podemos poner, porque nos observen una calle en la ciudad, miren qué pasa y después podemos hablar de las teorías que salen de ahí también. Muchas gracias, Jimena y Catarina. Más adelante van a tener igual un espacio para hacerles más preguntas y comentarios. Y ahora vamos con Helmut Chávez y Miguel Parada con el pitch de Disruptiendo el Sistema Financiero Guatemalteco. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un gusto. Mi nombre es Miguel Parada, junto con tu, Helmut Chávez venimos hoy. Hacerles una pregunta importante. ¿Cómo serían sus vidas si ustedes, si ustedes no tuvieran acceso a aplicaciones como estas? como Google, Netflix, Amazon, Instagram. Y la pregunta es importante porque no es si no existieran, sino si ustedes, como Guatemalteco, no tuvieran acceso a estas aplicaciones. En estas soluciones, lo que vienen a hacer es a mejorar nuestra vida y la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Y de la misma manera, en finanzas, en fintech específicamente, tenemos un sinnúmero de soluciones y de empresas y de tecnología que vienen a hacer lo mismo, solo que el lado financiero. Vienen a mejorar o a cambiar los procesos de cómo nosotros ahorramos, cómo hacemos las transacciones, cómo compramos, hasta cómo invertimos. Algunas de ellas, por darles ejemplos, tenemos PayPal, Gran Pagos, en pagos Móviles, Tenmo, tenemos en Trading Robinhood o Binance para criptos, Crowdfunding, Kickstarter, y ustedes seguramente conocen muchas más. Pero entonces, la realidad de estas aplicaciones y de estas empresas y esta tecnología en Guatemala es el tema que traemos hoy. Los dejo con esto a que Bueno, efectivamente, el, el proyecto que queremos plantearles es que Guatemala presenta un reto para este tipo de innovación, que es básicamente el marco regulatorio. O sea, lo que tenemos aquí es un marco regulatorio donde incluso un prototipo puede llegar a ser ilegal. O sea, imaginen ustedes cómo innovar o cómo desarrollar un emprendimiento donde el mismo prototipo que ustedes necesitan iterar varias veces es considerado ilegal. Eh, ¿Cuáles son las barreras en el marco regulatorio de Guatemala? O sea, tenemos cosas de, si ustedes desarrollan una fintech de cualquier tipo, plataforma de pagos, eh, todo lo que explicaba Miguel, pueden estar cometiendo delitos de intermediación financiera, intermediación de valores, oferta pública no registrada, entonces, todas estas son barreras a la innovación de tecnologías fintech que quisiéramos plantearles y plantearles el reto de cómo cambiar este panorama. Y específicamente lo que vamos a hacer en el proceso es primero analizar modelos de negocio, modelos de negocio exitosos en otras jurisdicciones. Después plantear el desarrollo de un modelo de negocio fintech con ustedes, que ustedes puedan desarrollar este modelo de negocio y al mismo tiempo ir entendiendo el marco regulatorio y hacer una propuesta de cambio al marco regulatorio para que sea más receptiva a las tecnologías fintech. Y lo que quisiéramos es invitarlos precisamente a un proyecto que busca cambiar el marco regulatorio para que sea receptivo a esta innovación financiera y al mismo tiempo desarrollar una innovación financiera ustedes mismos y poderla presentar a inversionistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Helmut y Miguel. Ahora vamos a responder una pregunta. ¿Qué es Fintech? Sí, Fintech es una, una palabra muy amplia que define tecnología en finanzas y son básicamente negocios innovadores o disruptivos que prestan servicios financieros. Por ejemplo, si ustedes tienen negocios de seguros, la capacidad de con un celular, un clic, poder contratar un microseguro, eso es campo de Fintech. Si ustedes antes tenían que ir al banco para hacer una transferencia, pagar costos de transacción, hoy utilizar una plataforma con el celular y hacer una transferencia inmediata sin costos de transacción, todo eso es la parte fintech. Si antes necesitaban de procesos rigurosos para poder invertir en bolsa, y hoy pueden hacerlo con un celular con Robinhood sin pagar costos de transacción, eso es parte de fintech. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta ¿Estas barreras solo se dan en Guatemala o son comunes en varios países? Quizás contestaron. Sí, eh, yo les diría que son comunes y si ustedes comparan, digamos, dónde se están generando ahorita las innovaciones más fuertes, como comentaba Miguel al inicio, es Europa del Este y Asia. De hecho, Estados Unidos no es tan receptiva como uno pensaría a innovaciones Fintech, que es bastante receptiva a otras innovaciones. Yo les diría que FinTech es muy similar a biotecnología o farmacéutica. O sea, ustedes no pueden de la noche a la mañana decir, tengo un medicamento y lo quiero empezar a probar. Eh, hay procesos regulatorios complejos. Entonces, les diría que no es exclusivo Guatemala y probablemente de, de las restricciones más grandes están en Latinoamérica. Y Guatemala es parte de eso. Donald pregunta, ¿tendrá perspectiva jurídica? Yo diría que sí, vamos a ver, sí, sí hay una perspectiva jurídica, pero la intención no es solo centrarnos en ese elemento, ¿verdad? Sino que al final no es que se necesiten necesariamente requerimientos en esa área, sino que sí buscamos hacer una doble propuesta, ¿verdad? Y al final una de esas es, podemos desarrollar un modelo de negocios de finte, que uno puede tener la idea, tener y, y trabajarla junto con nosotros, y al mismo tiempo también lo que buscamos es encontrar esas soluciones o propuestas de cambio del lado jurídico. Entonces uno necesita la otra, ¿verdad? Para poder dar esa solución o materializar necesitamos los cambios del lado jurídico. No necesariamente hay que tener un expertise completo de alguna de las dos. Muchísimas gracias, Germut y Miguel. Veo algunas preguntas muy interesantes también que vamos a poder responder en los breakout rooms. Y ahora pasaremos con nuestro siguiente equipo de facilitadores, eh, Recycling Disruptive Innovation, con Paula Constantino y William Cabane. Atrévete a. Enfoques de las personas, co-crear, acción, probar, testear, diseño centrado en personas, espacios colaborativos, co-diseñar, prototipar, emprender, inteligencia colectiva, desviaciones positivas, acelerar, diseño centrado en personas. Innovar en qué. Bueno, hoy los invitamos a que se sumen a este reto que vamos a estar haciendo acerca del manejo de los desechos sólidos o como popularmente le llamamos la basura. Si ustedes les compartimos aquí que día a día eh, nosotros estamos generando 1.600 toneladas diarias de basura o desechos sólidos como le llamamos técnicamente. Estas 1.600 toneladas eh, son depositadas en el relleno de la zona 3. Y solo pues para imaginarnos un poquito de qué estamos hablando, una tonelada es este elefante. ¿Cuántas toneladas creen que estamos? Ya les dije 1600, pero ¿a cuántos elefantes equivale? ¿110? ¿220? No. 320 elefantes es lo que nosotros generamos día a día, solo en el área metropolitana, es decir, en la ciudad y que va a este sitio. Así que es un tema complejo, es un reto gigante pero estamos seguros que con ustedes vamos a poder innovar. Así que, bueno, ¿por qué queremos innovar? Porque hay una, un sinfín de secuencias negativas que también estamos generando por este problema, como las demandas legales, la contaminación de la fauna que nosotros también consumimos, el agua, el, los recursos hídricos, nuestras faunas, nuestros barrancos, los estamos contaminando día a día, pero también es lo que nos da vida y lo que nos nutre, lo que nos da paisajes y nos da valor económico también. Así que, William. Entonces, en el episodio de hoy, The Most Recycling, Disrupting, Innovation, en el UFM Collab, Paola Constantino, su serio William Cabonet y un aliado estratégico con nosotros, Spectrum, Súmate Reto. Hola Constantito, más que una arquitecta, una urbanista perecerie, creativa, diseñadora y disruptiva, actualmente abriendo brecha en el campo de aceleración de la PNUNE, amante de la libertad y la responsabilidad individual, su servidor William, ingeniero financiero, amante de la tecnología y la invención, ingeniero proactivo, loco y chambeador, amante de la libertad y Estado de Derecho. Entonces, oportunidades de, de innovación disruptiva en el reciclaje. Eso es lo que los estamos invitando. No estamos solos. Se nos un gran referente en Guatemala que es Spectrum, así que los invitamos a que también conozcamos qué retos plantean estos cuatro centros comerciales también en la ciudad, en el área metropolitana y sobre ello vamos a estar trabajando, eh, identificando ese reto que no es ambiental únicamente, es un reto muy complejo que conlleva educación, comportamiento social, temas legales, culturales, informalidad, un sinfín en que todos ustedes van a poder colaborar. Así que bajo los principios de la responsabilidad individual, los invitamos a que conozcamos estos análisis sistémicos, la congruencia ambiental, el sistema orgánico en que operan estos, eh, pues el reciclaje actualmente, la innovación en Guatemala las soluciones de base y, por supuesto, a través de un proceso colaborativo basado en la metodología de design thinking. El liderazgo trata de tomar responsabilidad, no de ponerse excusas. Te sumas a innovar. Pregunta, Carmen, ¿cuál será el rol de Spectrum en este curso? ¿Cómo trabajaremos con ellos? Bueno, con Spectrum, ellos van a ser nuestro canvas de trabajo, básicamente. Nos están poniendo los centros comerciales a disposición de estos jóvenes innovadores, quienes quieran sumar, a que nosotros reconozcamos cuál es el foco, el verdadero enfoque eh, que ellos tienen día a día. Eh, hay ya datos generados por Spectrum de la cantidad de desechos solo generados por su área comercial, y ahí es donde entonces tenemos oportunidad de co-crear prototipar para hacer realidad nuestras soluciones. Eh, más o menos no muy entendí qué esperan de nosotros que hagamos aparte de innovar en el sistema, como que de desechos, o sea, qué esperan del grupo, de las personas que estén trabajando en este proyecto, o sea, que logremos hacer. Lo que estamos buscando es de que en trabajo en grupo propongamos ideas, proyectos con el cual les vamos a proponer el Spectrum con, digamos, con apoyo de ellos para cómo manejar estos deseos. ¿Sí? Y estaríamos conociendo. O sea, estas propuestas vienen basadas en conocimiento, exploración, información, temas que compartimos, que vamos a estar abordando a lo largo de este semestre. Entonces, lo que queremos, pues, es ese, ese cambio, esa transformación, nuevos comportamientos, congruencia, eh, a través de este ejercicio y esta experiencia. Okay, super gracias. Hi. I'm Professor Robin Metcalf from the University of Texas at Austin. I'll be teaching a course along with Stephanie Bolaños at UFM. We are so excited about teaching this course with you. It's a brand new course, Uh, we've engaged a wide range of other academics uh, people in the food industry farmers uh, all kinds of food makers to design this course just for you so that we can all learn how to design using design thinking how to design new food systems that can feed the world going forward so we're very very excited about this and i became interested in this when i first was farming about i want to 10 years ago up here in Maine, where I am right now, and uh, I discovered it was very difficult to find markets for food that we had grown on the farm. In the process of finding an answer to that conundrum of how to deliver food to the marketplace, uh, we discovered what actually makes the food system work? How do we move food from one place to the next? And it turns out it's very complicated, but also there are so many opportunities for entrepreneurs and innovators within the food system itself. Hi, I'm Professor Stefia Bolaños, and I'll be honored to teach this course along with Professor Robin Metcalf. We truly believe you can find interesting solutions to problems related to food And that's why we promise to provide you with tools, experts, and a bunch of highly collaborative and experiential activities along with students of UT to prototype and design solutions for real-world problems. Course starts on August 26th and ends on December 2nd. It'll be twice a week, just for one hour. Sign up. We'll see you there. Looking forward to meeting all of you. We've got a lot of work to do to discover how to move all kinds of food to all kinds of plates. Looking forward to seeing you this fall. Gracias, Stephanie, and thank you, Robin. Eh, ellas las dos están en el Zoom, entonces ahorita tenemos un espacio para hacerles preguntas, comentarios, o ideas también. Hi, it's me, Fernando, again. I have another question, and the question is that we will focus on the production of the food and all the process behind, like, restaurants and all the deliveries, or just in the process, like, of making like the farming better? Or like we will focus only in Guatemala, a, like uh, food, or we will extend like to all parts of the world. Um, I can answer that question, but first, disculpe por no hablar español ahora, pero mejorare durante este curso. Having said that, um, in English, I can answer your question. Uh, we plan to cover all aspects of the food system, not only processing, but everything in between, including food delivery, food storage. And we also want to have a very global perspective. So you'll be learning about um, uh, Guatemala, you'll be learning about uh, South America, you'll be learning about Europe, you'll be learning about North America, because it is indeed a global system. So you'll have perspectives from all different angles uh, globally. Uh, steph you do want to add to that um yes i'll just add that robin didn't mention this on her pitch but she's an amazing food historian and she has a a lot of experience in pretty much all the chain regarding a food system so we'll try to cover as much as possible to answer your question and thank you fernando thank you thank you stephia and robin there are a few other questions uh in the Zoom chat Carmen is asking, are we going to get to collaborate with UT students, if so, how? Oh, yes, absolutely. We're hoping to uh, break everybody into, or separate everybody into groups that will be students from both places, and you'll continue on developing projects and learning together uh, so that you can really ask questions about each other's cultures. So, absolutely. Mm -hmm. A key component of component of the experience is to make it multidisciplinary, but also to collaborate with these other students. Um, Robin right now is in Maine. I'm in Mexico. The students will be in UT and you guys will be at UFM. So that should be fun. I should wow, also add that the um, <laughs> I also like to add that the students for UT for this course are already signed up. And there's a waiting list. Everybody on the UT side is very excited to work with you in Guatemala. A question from student Andrea, can the prototypes we'll be making help with food security? Um, yes, absolutely. Because that's one of the um, parts of the food system that uh, we're trying to address worldwide, especially in a time with so much change. So food security will be part of it. It won't be the focus of it, but in the true system's way of looking at things, it will be included because it's very much connected. Thank okay. you, Robin. I think I interrupted someone. No, it was me, just que there was a silence and thank you. I said, I hice the question. It's fine. Ah, super. And a question What impact do you want to create with this course? I think the impact is that we would really uh, our goal, our intention is to have every student leave this course with an understanding of what the food system is, to have tools that can create change in um, food systems, and to be able to um, be able to work within the food system with tools that um, Can help change the, the system for the particular area so that would be um, working for city governments uh, directing policy working with farming cooperatives so we really want to give you tools that you can go out and use straight away after the co after the course very practical on the ground awesome thank you robin and as paula says we're gonna go from farm to classroom y por último, queremos contarles eh, sobre algunas cosas que los estaremos invitando durante este semestre. El Colab es eh, no solamente eh, una unidad académica, sino que es también una nueva forma de pensar. Y es por eso que los estaremos invitando a talleres, actividades y pues invitadísimos a participar en estas. El Colab también es una comunidad en construcción y no solamente las vamos a invitar a actividades académicas, sino también a actividades divertidas. Eh, tenemos en mente las Olimpiadas del Colab, entonces estén atentos a eso. Además es un espacio interdisciplinario, los invitamos, todas las clases van a ser híbridas, pero los invitamos desde ya a que regresen a la universidad, a que participen en las actividades que sus profesores van a estar organizando, especialmente en aquellas en donde están trabajando con un eh, aliado estratégico como Spectrum, que vayan a las actividades, que conozcan a los usuarios, esto hará su experiencia mucho más enriquecedora. Y en el Collab somos un prototipo en constante evolución y por lo mismo queremos que se sientan en la libertad en darnos retroalimentación por correo. Nos pueden escribir a colab.ufm.edu. También nos estaremos invitando a principios de semestre a que tengamos un feedback day en donde vamos a recibir sus comentarios sobre qué les está gustando la experiencia y cómo puede mejorar esto para que al finalizar su experiencia estén contentos en el Collab Y bueno, ¿cómo postularse? Después de esta sesión en Zoom, les vamos a enviar un correo con un formulario, eh, el cual tienen que llenar. Van a elegir sus top tres experiencias de aprendizaje de las cuatro que vieron hoy. Eh, es un formulario breve y eh, la idea es que vamos a ir asignándolos eh, según sus preferencias. No necesariamente van a quedar en la número uno. Eh, esto porque siempre nos aseguramos de que todas las experiencias queden interdisciplinarias eh, y dinámicas. Y también les vamos a mandar el programa de los cursos y una grabación de esta sesión por si quieren volver a escuchar el pitch. Recuerden que no hay respuesta mala en el formulario, eh, a veces pues eh, armamos las experiencias de aprendizaje en atención a que, que ustedes tengan una experiencia interdisciplinaria y escuché en algunas de las de los breakout rooms que preguntaban bueno qué viene después de la experiencia de aprendizaje, qué podemos hacer con estos prototipos. Estas experiencias eh, durante este semestre de Libertad en Acción la idea es que sean como una competencia, que al final eh, conozcamos eh, los pitches de los mejores prototipos y al final los mejores de todas las experiencias de aprendizaje van a ser invitadas a participar en una incubadora. La idea de estas es que la experiencia de aprendizaje no termine en diciembre o, en, o a finales de noviembre, sino que ustedes puedan continuar trabajando si así lo desean en el prototipo que hayan desarrollado con su equipo. Muchas gracias a todos por participar. Cualquier pregunta o comentario nos pueden escribir a colab.ufm.edu. Gracias y que tengan una buena...